Bienvenidos a otra entrega más de Top Cultivo, mi consultorio canábico. Hoy abordaremos cuestiones relacionadas con la selección de clones elite y su mantenimiento. Para empezar, hemos escogido la pregunta que nos hace llegar Nicole desde Chile, que quiere averiguar cómo proceder para hacer una selección genética. Hola Nicole, es evidente que lo primero es disponer de una buena genética. Para ello te recomendamos que recurras a un banco de semillas reconocido. Una vez ya disponemos de buen material genético, lo primero que debemos saber es dónde queremos ir. Debemos conocer nuestros gustos y predilecciones. Es muy importante que sepamos que andamos buscando, si necesitamos hallar las mejores sativas, buenos híbridos de gran porte, plantas productivas y muy resiníferas, altos contenidos en THC o en CBD, ya que dependiendo de lo que busquemos, elegiremos unos fenotipos u otros. Se busque lo que se busque, hay algunos patrones que deben de ser condición sine qua non. Por ejemplo, desde un punto de vista biológico, siempre debemos escoger los ejemplares más resistentes y vigorosos, así como los que menos necesidades hídricas y alimentarias presenten. Desde un punto de vista bioquímico, escogeremos que aquellas plantas que presenten una mayor resinación. Debemos observar las hojas pequeñas y grandes seleccionando aquellas plantas que llenen las hojas de resina, no solo los cogollos. Si buscamos perfiles determinados de cannabinoides o terpenos, no tendremos más remedio que tomar muestras de las plantas y analizarlas para poder orientarnos en la selección. En términos canabícolas, es conveniente buscar individuos de floración corta que no superen los 60-70 días y que sean de la producción más alta y posible, eso sí, siempre teniendo en cuenta factores locales como la humedad relativa alta, la cual puede condicionar nuestra búsqueda. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo. La elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad, la alimentación precisa para cada momento, la prevención contra plagas y contra carencias.